Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior. Yo me acuerdo, yo lo dije. Y aquí estoy congelándome de frío. No es fácil para mí hablar de esto. Y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Todo huele ahora. Para más, para más. Debes tratar de poco entregar. Tu identidad debe Que Siendo estúpido, será feliz.